Muy buenos días, mis queridos todos, bienvenidos a esta Eucaristía de este cuarto domingo de Pascua desde la parroquia de Nuestra Señora del Pilar en Sevilla, en España, el Padre Joaquín María, encantado de abrir las puertas de esta capilla para que entréis todos. Dio la bienvenida a los niños, a sus padres, a sus hermanos, doy la bienvenida a los abuelos, doy la bienvenida a los enfermos, Doy la bienvenida a todos aquellos que os habéis querido unir a esta Eucaristía para celebrar que Dios nos da la vida, que el Señor es nuestro pastor y que Él camina con nosotros, como vamos a ver hoy en el Evangelio. Comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz y el amor del Señor vivo y resucitado esté con todos vosotros. Tú que eres la fuente de la vida, Señor, ten piedad. Tú que caminas con nosotros, Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestro pastor, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.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 la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo, versículo 14 y del 36 al 41. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los once, levantó su voz y declaró, con toda seguridad conozca toda la casa de Israel, que al mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones Dios testimonio, y los exhortaba diciendo, salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día fueron agregados unas tres mil personas. Palabra de Dios. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo segundo, versículos del 20 al 25. Queridos hermanos, Que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para eso habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando le insultaban, sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Palabra de Dios. Señor esté con vosotros, del santo evangelio según San Juan. Capítulo décimo, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo dijo Jesús, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, es ese es ladrón y bandido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 Jesús es la puerta de la salvación. Jesús es la puerta que nos lleva al cielo. ¡Wow! ¡Qué maravilla, ¿no? La puerta es el lugar donde se entra en una casa y se sale de la casa. Pues Jesús es la puerta que nos conduce.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 Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sostienen y me sosiegan Hay gente que no sabe dónde está esta puerta y hay gente que no se sabe acompañado por este gran pastor, que ha vencido la muerte con la resurrección y nos acompaña día y día. Día tras día Él está a nuestro lado. Él nos saca de la muerte, nos saca del pecado, nos saca de la tristeza, de la angustia y nos ayuda en nuestro camino hacia la eternidad. Porque Él es también el camino, ¿eh? también lo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy la puerta, yo soy el pastor. Cuántos ejemplos tan hermosos pone Jesús, ¿verdad? Bendigamos al Señor porque hay una puerta abierta para ser felices. Y yo te invito a que atravieses esa puerta y escuches su voz. Y tu corazón se llene de vida eterna. Pues casi sea. Vamos ahora a renovar nuestra fe respondiendo, sí creo. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí creo, pues esta es nuestra fe. Bendito sea, Señor Dios, del universo por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Ora, de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales. Y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Padre bueno, y estamos de fiesta, nuestro corazón está lleno de agradecimiento y con Jesús te cantamos nuestra alegría diciéndote: Gloria a ti, Señor, porque nos amas, vamos a repetir esto, Gloria a ti, Señor, porque nos amas. Tú nos amas tanto que has hecho para nosotros este mundo inmenso y maravilloso, por eso te decimos Gloria a ti, Señor, porque nos amas. Tú nos amas tanto que nos das a tu Hijo Jesús para que Él nos acompañe hasta ti, por eso te decimos Gloria a ti, Señor, porque nos amas. Tú nos amas tanto que nos reúnes con Jesús como a los hijos de una misma familia. Por eso te decimos, gloria a ti Señor, porque nos amas, por ese amor tan grande. Queremos darte gracias y cantarte con los ángeles y los santos que te adoran en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Bendito sea Jesús tu enviado el amigo de los niños y de los pobres. Él vino para enseñarnos cómo debemos amarte a ti y amarnos los unos a los otros. Él vino para arrancar de nuestros corazones el mal que nos impide ser amigos y el odio que no nos deja ser felices. Él ha prometido que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que vivamos como verdaderos hijos tuyos. A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que nos envíes tu espíritu para que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor, el mismo Jesús, poco antes de morir, nos dio la prueba de tu amor. Cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, dijo una oración para bendecirte y darte gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío,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 Y este es Jesús, el alimento de nuestra fe. Por eso, Padre bueno, recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con él nos ofrezcamos a ti. Escúchanos, Señor Dios nuestro, danos tu espíritu de amor a los que participamos en esta comida, para que vivamos cada día más unidos en la iglesia. Pedimos por el Papa Francisco, por todos los obispos y todos los que trabajan por tu pueblo, no te olvides de las personas que amamos ni de aquellas a las que deberíamos querer más. Acuérdate también de los que ya murieron y recibelos con amor en tu casa. Y un día reúnenos cerca de ti, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, para celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo. Entonces todos los amigos de Jesús nuestro Señor podremos cantarte sin fin.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 "...nos damos la paz." Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo... ...ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo... ...ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo... ...danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios... ...que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor...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 En el santísimo sacramento del altar, ayúdame a amarte sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, vienes espiritualmente a mi corazón. Y como ya te he recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos Saludamos a nuestra Madre Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Solo me queda recordar que en esta cajita a los pies de la Virgen, cerca del sagrario, pues es donde ponemos la fotografía que mandáis. Hay un correo electrónico que es parroquiapilarvirtual.com. Y en ese correo pues podéis mandar la foto de vuestras familias para ponerla a los pies de la Virgen y del Señor para que ellos protejan y bendigan vuestras casas, vuestras familias, vuestros hogares. En ese correo que enviéis, pues me decís de dónde sois, ¿no? Pues somos de México, de Colombia, de Argentina, eh, y os presentáis, pues nos llamamos tal y cual, ¿vale? Así que vuelvo a repetir el correo electrónico, por si alguien quiere enviar su foto, parroquia pilar virtual arroba, gmail .com. Ahora la cámara enfocará este árbol de la vida que se hizo hace tres años, la Navidad del año 2020, porque este canal empezó a funcionar con la pandemia que cerraron todas las iglesias. Y la primera misa fue el 18 de marzo del 2020. Llevamos ya tres años de andadura. Así que ese pequeño grano de trigo que se sembró, ese pequeño grano de mostaza, se ha convertido en un gran arbusto. ¿eh? Pues el domingo pasado yo tuve aquí tres familias que venían de Hispanoamérica. ¿Mm? Así que bendigamos al Señor por podernos sentir una gran familia, por poder entrar todos por la puerta de la vida, que es Jesucristo, y dejar que Cristo nos acompañe, que nos hable, que nos alimente, que nos proteja. ¿Eh? Pues que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Por favor, sed felices, podemos ir en paz.